Puede ver este programa en nuestras redes sociales, arroba Diálogo Matutino, en Instagram y eh, Twitter. En nuestro Facebook es Diálogo Matutino. Y puede también sintonizar una retransmisión de este programa en nuestro canal de YouTube. Y vamos oficialmente a iniciar este programa con nuestra frase del día de hoy. Déjale a Dios la venganza. El Salmo 7. Si tú por alguna razón te sientes afligido, te sientes quebrantado o te sientes agraviado por alguien, no tomes venganza propia, porque te puedo asegurar que si tomas la venganza propia, esa será tu recompensa y también vas a tener que darle cuentas a Dios por tomar esa venganza. La venganza es de Dios, pon en manos de Dios todo el que te haya agraviado, todo el que te haya faltado, y a la vez ora por él para que Dios sea quien le limpie su corazón y lo llene de pureza para que podamos tener un mejor mundo y una mejor sociedad. Así que la venganza es de Dios, querido hermano, y este día lo iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que vámonos inmediatamente, máster, a las económicas de hoy. En el día de ayer en los mercados internacionales, el, la onza de oro Troy aperturó las operaciones cotizándose a $1,285 dólares con 10 centavos y cerró a $1,287 dólares con 80 centavos. La libra de plata, por su parte, se cotizaba a $17,780 y cerró a 16827 dólares con una tendencia hacia la baja. El barril del petróleo ya superó los 51 dólares y en el día de ayer el barril del petróleo se cotizaba a 52 dólares con 5 centavos cuando aperturó las operaciones y cerró a 52 dólares con 14 centavos por lo que muy probablemente este fin de semana pues experimentemos un incremento en los precios de los combustibles el gas natural el metro cúbico cuando aperturaron las operaciones se cotizaba a tres mil dólares con 59 centavos y cerró las operaciones a mil dólares con 61 centavos. Eso fue lo que costó el metro cúbico del de gas natural cuando cerraron las operaciones. Y la Oficina de Impuestos Internos anunció que a partir del día 2 de octubre inicia la renovación de Los Marbetes y publicó un listado de cuáles vehículos deben renovar su marvete. Así que trajimos ese listado para que usted pueda ver cuáles son los vehículos que tienen que renovar su marvete. Automóvil privado A. Automóvil interurbano B. Automóvil turístico C. Autobús público urbano D remolque F, jeep G, ambulancia H, autobús privado I, montacargas J, carga L, autobús turístico P, autobús público interurbano R, volteo S, automóvil público urbano T, máquina pesada U, exonerado Z y los carros fúnebres. Estos son los vehículos que deben renovar su marbete a partir del de día 2 de octubre, que es el próximo lunes. También trajimos un listado de los 20 países más competitivos de Latinoamérica, en donde la República Dominicana salió en el número 14 de la lista. El primer país de este listado es Chile. Luego le sigue Costa Rica, que Costa Rica aumentó siete posiciones. Panamá bajó eh, ocho posiciones. Y ahí vemos una descripción en el lado y se la vamos a leer para que puedan tener una idea. Chile se mantuvo como el país más competitivo de América Latina. Costa Rica ha implementado reformas importantes como reducir los trámites y abrir y operar negocios que le ha permitido avanzar siete posiciones. Panamá está teniendo complicaciones debido a los procesos burocráticos en el gobierno y la corrupción. La competitividad en Colombia ha caído debido a un aumento en los costos asociados a la violencia y poca confianza en los políticos por desvío de los fondos públicos. Guatemala sigue cayendo debido a un impacto importante de la mala calidad de la infraestructura y rigidez laboral. Por su parte, Argentina ha implementado reformas importantes de apertura de mercados, con lo que ha logrado eh, un aumento de su competitividad, 12 posiciones. Y en República Dominicana, la falta de reformas estructurales al sector eléctrico ha dañado su competitividad, así como la corrupción. Eh, hay que recordar que con la entrada en vigencia de Punta Catalina, pues vamos a avanzar un poco más en lo que tiene que ver con el sector eléctrico. También la República Dominicana eh, ha sido resiliente en los desastres naturales y el país ahora cuenta con un mecanismo financiero que se activa en caso de una catástrofe natural. ¿Por qué lo necesitan? La República Dominicana, como todos sabemos, está expuesta a huracanes, inundaciones y sequías. Terremotos y deslizamientos de tierra. Y ocupamos el puesto número 27 de los 172 países incluidos en el Índice Mundial de Riesgos de las Naciones Unidas. ¿En qué ayudará? Movilizará recursos rápidamente ante una catástrofe, incluso eh, para eventos relacionados con la salud pública, fortalecerá la gestión de riesgo, desastres y la adaptación al cambio climático y permitirá abordar la emergencia sin retirar recursos programados sociales. Entre el 1961 y 2014, el impacto económico ante los desastres naturales fue de 0.69% del PIB anual. Y en la última década, los eventos de lluvia extrema aumentaron entre un 20 y un 30%. El Banco Mundial, pues, nos acaba de hacer un préstamo para poder colaborar con todo lo que tiene que ver con los desastres naturales. Ahí vemos el gráfico. Muchas gracias, máster. Eh, con la leyenda de lo que acabamos de explicar en este preciso momento. Y eh, pasando a otro tema, en el día de ayer, en el día de ayer eh, se inauguró el torneo de baloncesto de aquí, de la provincia de La Vega. Y a pesar de que nosotros no somos un programa deportivo, queremos comentar sobre nuestro parecer con relación al apoyo recibido por las autoridades empresariales y políticas a este torneo. Pues lo vemos muy bien eh, de que las autoridades políticas locales y empresariales pues puedan ponerse, de acuerdo para, puedan ponerse de acuerdo para realizar un evento deportivo de esta categoría. A pesar de que hay, hubo, se notó una ausencia de patrocinio eh, en este evento. Pero lo que queremos señalar, señores, es que vemos con qué facilidad ¿Con qué facilidad nuestras autoridades locales, díganse nuestros oh, honorables miembros del Congreso, senadores, diputados y todos los representantes políticos, los alcaldes, etcétera, pues pueden ponerse de acuerdo para un evento cultural deportivo populista? O sea, esto es un evento populista. El torneo de baloncesto, recuerden, que es un evento coyuntural y transitorio. Entonces, ¿qué, ¿qué queremos dejar dicho con esto? Que este es un evento que dura solamente un mes y luego de que culmina este evento los políticos no hacen nada por nuestros deportistas. No hay un fondo de pensiones. Lamentablemente, los baloncetistas de este país no tienen ayuda de nadie. Cuando pasa el torneo, si sufren alguna lesión, pasan al olvido porque ya no son protagonistas de la coyuntura del momento. Entonces, así como usted ve ahí las principales autoridades políticas que se ponen de acuerdo en este evento para, para darle circo y cocaleca al pueblo, porque eso es circo que le dan a ustedes y que nos dan a nosotros, Entreténganse por un mes y olvídense de que no hay oportunidades de desarrollo y crecimiento o empleo en esta ciudad. En esta ciudad, usted va, usted se inscribe en una de las universidades locales, invierte aproximadamente un millón de pesos que cuesta una carrera. Y usted no tiene expectativa de conseguir un empleo digno. Y probablemente uno, dos, diez de cada promoción, pues logren conseguir ese empleo. Pero la gran mayoría termina trasladándose hacia otras ciudades o trabajando en labores de zonas francas y o de embutidos. Nuestra ciudad de La Vega se está quedando estancada en el siglo pasado. Y no hay mejor muestra de eso que cuando, que cuando usted entra a esta ciudad, si usted es un turista y viene a esta ciudad y se queda en el hotel más bonito y decente que tiene esta ciudad, que está en el centro de la ciudad, y se levanta de madrugada, lo primero que usted se va a encontrar es con una arrabalización con un mercado que parece una ciudad abandonada de esa de la India, con el caos y el desorden. Y alrededor, durante todo el día, lo que usted ve eso, gente mercadeando en la calle, esa es la primera imagen que usted se lleva. Pero si usted entra a la ciudad, usted no ve ninguna señal de modernización, nada. Es más, la mayoría de entradas a las ciudades incluso carecen de buenas señalizaciones y luces. Ahí hay una entrada a la ciudad. Eh, la última entrada, eh, de Santo, de, como el que va de Santiago hacia la capital, que ni siquiera está entalviada. Eso es un cartón de huevo. Usted no puede entrar por ahí. Cuando llueve, esa calle se llena de agua. Entonces, ¿cuál es la razón, el motivo o la motivación o el empuje que tienen nuestras autoridades para poder hacer algún trabajo por nuestra sociedad o por nuestra provincia o por esta provincia si cuando hacen una encuesta te dice que todo el mundo tiene un 90%? Yo, yo vi la última encuesta que trajo don Jaime por acá y según la ciudadanía, todos los políticos de aquí tienen más de un 70% de aprobación. O sea, nosotros tenemos un bloque de diputados y un senador que no ha podido ponerse de acuerdo para llevar en mancomunidad una propuesta al gobierno central de que una expansión del Curve Wash sea incluida en el presupuesto nacional. Pero tampoco hemos podido, pues, recorrer el mundo y el país incentivando la inversión económica extranjera o de empresarios nacionales. Esta es una de las pocas ciudades de las grandes urbes del país que no tiene de las principales cadenas de cine, aquí no hay un cine. De las principales cadenas de comida rápida aquí no hay una, una, una tienda de esas. Bueno, tenemos Domino's Pizza y valga la publicidad, que no pagan, no, no pagan para promoverlos. Pero, o sea, usted joven, usted padre y madre que está en su casa viéndonos, analice si usted está pensando en su futuro o en el de sus hijos y sus nietos. Ya todo el que es adulto ya vivió su vida y tiene que pensar en los jóvenes. El 94% de las personas que acceden al internet en el mundo lo hacen a través de un dispositivo móvil. Entonces, ya es tiempo de que las autoridades le pidan al Indotel que instale puntos de Wi-Fi en la ciudad. Entonces, tenemos que pensar hacia, hacia dónde vamos y, y qué están haciendo nuestras autoridades. Y nosotros tenemos que empoderarnos de los temas nacionales. El, el, el, la Vega es una, una provincia que está viviendo en los tiempos del siglo pasado. ¿Y usted, usted cree que no? ¿Usted cree que aquí se está haciendo un buen trabajo? Pues yo lo invito a que vaya a la ciudad de Santiago y vea cómo están las avenidas, cómo están las calles. Recientemente se inauguró el botón del pánico. Hay muchas calles que tienen cámaras de seguridad instaladas. Es más, nuestros trabajadores municipales no tienen ni siquiera seguro médico. La, la calle, la mayoría, tienen los semáforos averiados. Los principales sectores pobres de aquí, las calles no sirven, no tienen aceras. Y eso es una labor que tienen que impulsar nuestras autoridades locales. El gobierno central del presidente Danilo Medina nos está haciendo el Parque Lineal El Ríito. Nos construyó el pabellón del deportista vegano que no se ha abierto por la lucha de intereses y de poder que hay ahí. Todavía eso no está abierto al público. Entonces, todavía nosotros estamos atrasados y estamos en el olvido. No hay fuentes de empleos para la gran mayoría. Aquí nuestras autoridades locales tienen que, que empezar a cabildear a nivel nacional para que el gobierno, por ejemplo, abra aquí sus centros de atención al cliente vía telefónica que tiene para que eso genere 500 o 1,000 o 2,000 empleos. Zonas francas de tecnología. Aquí hay parques industriales, la mano de obra de esta ciudad puede competir contra la mano de obra de las grandes ciudades como la capital y Santiago, porque el costo de la vida aquí es más barato. Entonces, ya es hora de que, nuestras, de que nuestros representantes ante el Congreso empiecen a someter proyectos de ley que beneficien a esta ciudad. Nosotros tenemos un senador que no lo cambiamos por nadie con 14 años. Y quisiéramos poder decir cuando se vaya cuál fue el legado que le dejó a esta ciudad, aparte de un consultorio que hay en su oficina, cuál es el legado que nuestras autoridades políticas le están dejando a esta ciudad. Cuando usted sale a la calle, fíjese cómo es importante dejar un legado. Cuando usted sale a la calle, aquí la ciudadanía, Nada más habla de una cosa, de la gestión del ingeniero Fausto Ruiz en la alcaldía. Todas las obras que se hicieron. Ahora se está haciendo un trabajo decente a nivel administrativo. Eso hay que decirlo. Se están manejando los fondos con mayor transparencia. Estamos bien posicionados en el SISMAP. Pero ya nosotros necesitamos pasar al próximo nivel. Ya necesitamos pasar y poner en práctica esa gerencia. Nosotros necesitamos que nuestras autoridades se unan, nuestros, nuestro senador, nuestros diputados, nuestro gobernador, nuestro alcalde, y dejen de pensar en su proyecto personal y piensen en la ciudad y se trasladen a otras ciudades en comisión a solicitar inversión extranjera. Esto es una ciudad carnavalesca que en, en, la, en, las, en, los meses, en el mes de febrero y en el mes posterior, pues dinamiza la economía. Y eso podría ser un incentivo para que empresas extranjeras erradiquen sus operaciones aquí, en esta ciudad. Pero no zonas francas textiles donde nuestros jóvenes se vayan a ganar 8 mil, 7 mil pesos mensuales que no cubren ni un 30% de la canasta básica. Nosotros necesitamos que nuestra ciudad, que esta ciudad se modernice. Nosotros necesitamos pasar al siglo XXI. Nosotros estamos en el siglo pasado. Y tú te das cuenta cuando tú pasas por una calle que la están pintando o la están remodelando y tú ves ahí un afiche con la cara del candidato o la autoridad local que lo está haciendo. Señores, ya eso son cosas del siglo pasado. Eso lo hacía Balaguer, que cuando estaba inaugurando una obra, ponía su foto, su cara, o cuando estaban construyendo una, una acera, para que la gente viera. Ya la gente sabe quién es la autoridad. Y para eso es que nosotros lo elegimos. A usted lo eligieron para eso. O sea, que el hecho de que usted esté haciendo su trabajo no merece ningún mérito. Mérito merece usted cuando usted da la milla extra. Entonces, pues un llamado a nuestras autoridades para que ya se unan y empiecen a hacer una labor en conjunto. Y nosotros, la ciudadanía, tenemos que empoderarnos de los temas nacionales. Eh, es muy bueno que una parte del PLD pues, quiere modernizar el sistema de partidos políticos, porque se va a acabar ese populismo, se va a acabar el utén esconderse y salir un año antes de las elecciones, o inauguradamente obra un año antes de las elecciones, porque aquí la gente tiene la memoria muy corta y solamente se recuerda de lo último que vio. Pero fíjese si nosotros estamos atrasados, que usted va al centro de la ciudad y usted no ve nada moderno, usted no ve una calle peatonal de noche, usted no ve un centro de la ciudad histórico donde pueda atraer turistas. Lo único que nosotros tenemos aquí en el centro de la ciudad en el parque, un parque que tiene tres casetas de pintura King desde diciembre, cerradas, no sé para qué son esas casetas. Y gente bebiendo en el parque. Y, por suerte, tenemos la Casa de la Cultura, que está haciendo un buen trabajo, incentivando la cultura, que, pues traen conciertos de jazz, traen diferentes personalidades y agrupaciones. Eh, de manera gratuita para que nuestros jóvenes pues, puedan pues, culturizarse o pasar al próximo nivel. Pero nosotros necesitamos más. Nosotros necesitamos más y no podemos conformarnos con lo poco que se nos está dando. Mira un ejemplo de esto. Eh, Habían sectores que querían que... Otras personalidades formaran parte de, del torneo de básquetbol y no se le permitió. ¿Por qué? Porque si yo dejo que fulano sea la figura principal, me va a desplazar como político principal de esta ciudad. Los políticos solamente piensan en ello. Y no no a usted, no le, no le abren, no le quitan la venda. Porque si usted ve la luz, entonces se va a dar cuenta que está siendo engañado todo este tiempo. Entonces, deje de ser conformista. Ah, que se está trabajando. ¿En qué se está trabajando? Se está modernizando la ciudad. Los sectores más pobres están recibiendo lo que necesitan. Tienen sus canchas, tienen sus clubes. Porque usted no puede pedir menos de ahí. Y si se necesitan recursos, nuestras autoridades son las que tienen que exigirlo y pedirlo. Así que ya es tiempo de que usted empiece a empoderarse y esté ese conformismo. Piensen sus hijos, piensen las generaciones venideras que no tienen oportunidades de desarrollo y crecimiento para la gran mayoría. Hay oportunidades, pero para, son muy pocas las oportunidades que hay de desarrollo y crecimiento. Así que empodérese de los temas locales, empiece a exigir más, empiece a exigir que pues, nos remodelen el Teruel, que nos remodelen el centro olímpico que nos arreglen la piscina municipal, que eso tengo yo tiempo escuchando, que nos expandan el Curve UAS, que modernicen la ciudad, que traigan la tecnología a la ciudad, que se construya un bulevar, que se construya un centro peatonal histórico en el centro de la ciudad, que se modernice la ciudad y que se creen oportunidades para la gran mayoría que somos los jóvenes. Los viejos ya son una porción muy pequeña. Así que empiece a empoderarse de los temas que si dice la Biblia, Dios dice en la Biblia, pídeme y te daré. Si usted no pide, nadie le va a dar. Así que lo dejamos con esta reflexión y pasamos a una breve pausa. No se vayan. Queremos ofrecerle el agradecimiento por permitirnos estar presentes en esta reunión donde también se está tomando en cuenta el derecho a la inclusión deportiva, cultural y educativa de las personas con discapacidad en la República Dominicana. Estamos más que comprometidos porque usted nos ha elevado la autoestima, nos reconoce con esto y el deporte federativo es un instrumento de servicio. La pretensión es que esta mesa sirva como punto de arranque para una agenda común entre el Ministerio de Educación y toda la comunidad olímpica de nuestro país y queremos darle una jerarquía al deporte como un elemento que tributa al nuevo currículum de la revolución educativa que ahora mismo está patrocinando y promocionando nuestro presidente Danilo Medina por la calidad integral del sistema educativo Ministerio de Educación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 Teléfono 809-573-2855. Centro Especializado de Nutrición Integral CENI. No solo es verse bien, también hay que sentirse bien. Nuestros barrios están poblados de gente buena. Barrio es alegría, humildad y cariño. Sentimos orgullo. Somos de barrio. Mi nombre es Dionisio de Rosa, conocido como el fotógrafo Javi pero también me dicen Fotostop. Primero comencé siendo un fotógrafo empírico, pero aparte de eso, después me di cuenta que también es un oficio. Comencé a ganar dinero con lo que es la cámara y ciertamente la gente me ha dado el apoyo. Hace cerca de 35 años que estoy viviendo aquí. Me enamoré de su gente, de su forma rural de ser, de su forma sencilla. Dionisio, además de fotógrafo, es uno de los líderes comunitarios que colabora en el proyecto de transformación urbana integral Nuevo Domingo Sabio, que beneficiará a unas 45 mil personas de los barrios La Ciénaga y Los Guandules, un nuevo barrio que cambiará su vida y la de su familia. Y nosotros somos de barrio porque nos conocemos todos y nos tratamos con amor. Yo no quiero mudarme de mi ciénaga. ¿Qué la que gracias por continuar en sintonía con nosotros. Y en otra información, eh, pues en el día de ayer, pues destituyeron al doctor José Luis Coronado del hospital como director del hospital traumatológico, profesor Juan Bosch. En su gestión fue una gestión transparente, eficiente y ahí vemos la despedida del doctor José Luis Coronado García tres años al frente del hospital Juan Bosch Llegó el momento de partir, muchas gracias, Danilo Medina, José Ramón Peralta, Ventura Camejo y el doctor Nelson Rodríguez. Así que, pues, esperemos que el nuevo incumbente haga una gestión con el mismo nivel de, de calidad que la del doctor José Luis Coronado. Así que ya era tiempo de una renovación, las autoridades de salud, pues, entendieron que se necesitaba un cambio y pues le damos las gracias por esa gestión tan eficiente que hizo el doctor José Luis Coronado, sin importar bandería política, ni estatus social, económico y político, y sin importar horarios, cuando usted lo necesitaba, ahí estaba. Miren lo que yo le digo de la tecnología. ¿Dónde fue? El, do el doctor José Luis Coronado no dio una prensa, una rueda de prensa, para anunciar, él fue a su Twitter y lo dijo, y le dio gracias al presidente. ¿Usted cree que si, él no hubiese, que si él no tuviera la certeza de que el presidente lo va a ver, lo etiqueta en Twitter, y José Ramón Peralta? Entonces, ahí es donde nosotros queremos encaminar a nuestros jóvenes. Y gracias a la gestión del gobierno central del presidente Danilo Medina, pues y el expresidente Leonel Fernández, hay que, en honor a la verdad, reconocer que el Partido de la Liberación Dominicana ha contribuido mucho con la modernización del país, con la instauración del, C del parque cibernético en Santo Domingo, eh, la apertura del Internet, los laboratorios de informática en los liceos, ahora eh, República Dominicana Digital, entre otras cosas. Así que por esa vía vamos avanzando. Lo que necesitamos es el empoderamiento de nuestras autoridades locales. Y en el PLD la cosa sigue caliente con la ley de partidos y continúan las manifestaciones o las declaraciones de los principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí vemos eh, lo que dice la Constitución. El artículo 216 de la Constitución dice, los partidos políticos, la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna, democracia interna y a la transparencia de conformidad de la ley. Sus fines esenciales son garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia. Ahora yo le pregunto, con un sistema de padrón cerrado, ¿están los partidos políticos garantizando la participación de ciudadanos y ciudadanas? ¿Puede usted, puedo yo, votar por algún partido político cuando hay primarias internas si sus padrones tienen muchos años cerrados? Dice, contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de voluntad ciudadana respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular yo tampoco puedo postularme porque como el padrón está cerrado no me puedo inscribir pues no hay forma de que usted o yo podamos inscribirnos y aspirar servir al interés nacional al bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad dominicana están los partidos políticos sirviendo al interés nacional el bienestar colectivo, el desarrollo integral de la ciudadanía, no están aportando, están aportando muy poco en ese sentido. Entonces, a raíz de eso, el ministro administrativo de la presidencia, eh, José Ramón Peralta, ha estado muy activo en las redes sociales y dice lo siguiente: Ley de partidos, debe ser flexible con partidos no mayoritarios, para ello las primarias abiertas deben ser optativas. O sea, que el ministro está de acuerdo con que las primarias sean abiertas. También, dijo el ministro José Ramón Peralta, esta falta de representación juvenil en el PLD, que eso no solamente se da en el PLD, eso se da en todos los partidos. Se reproduce en el Comité Central. De 600 miembros que tiene el Comité Central, miren esto, solo 8 miembros son menores de 35 años de edad. Eso representa, en términos matemáticos, si usted divide 8 entre 600, eso le da a usted un 0.0133%, menos de un 1%, le da eso a usted, de los miembros del PLD, Jóven, jóvenes son miembros del Comité Central. También, mire lo que dijo José Ramón Peralta, en el PLD, menos de 1% de los empadronados está entre 18 y 24 años, aunque son el 20.9% de la población. El 20.9% de la población tiene entre 18 y 24 años de edad. Y eso es lo que yo digo, que nuestras autoridades deben pensar en ese porcentaje de la población. Eh, este lunes el Comité Político del PLD se va a reunir para debatir sobre la ley de partidos y fijar por sesión. Y ahí vemos, obviamente, un enfrentamiento que se ha dado entre los leonilistas y danilistas en las principales redes sociales. Hay un grupo que lo encabeza el doctor Franklin Almeida y hay un grupo que lo está encabezando el licenciado José Ramón Peralta. El grupo que encabeza el doctor Almeida establece primarias cerradas porque entiende que el, el gobierno con las instituciones del Estado y con mayor capacidad de movilización, pues podría mover una mayor cantidad de ciudadanos el día de las elecciones y favorecer a un candidato X. También el diputado Pacheco dio unas declaraciones sobre las primeras, eh, sobre que las primeras, las primarias abiertas, disculpe, podría considerarse o es una injerencia de parte del gobierno en los demás partidos políticos o del PLD. Tenemos esas imágenes por ahí. Si por favor el máster nos ayuda con este video de Pacheco, donde habla su posición como... Partido de oposición o como vocero del PRM en la Cámara de Diputados de lo que considera podría ser una injerencia del PLD en los demás partidos políticos en caso de aprobarse primarias abiertas. Y recordándoles que eh, vamos a escuchar lo que dijo. El funcionario moderno denunció que, después... que las intenciones reales del sector del PLD que insiste por primarias abiertas es, según ellos, incidir en los procesos internos de otros partidos. Cuestiona el PRM que el proyecto de ley de partidos políticos demandado por la sociedad esté paralizado por intereses particulares. Rentería Montero está con nosotros también en directo. Adelante, Rentería, buenas noches. Gracias, buenas noches. El disenso entre danilistas y leonelistas por el tema de las primarias... ...pues mantiene paralizado el trabajo de los miembros de la comisión bicameral... ...quienes se reunieron por última vez el pasado 7 de septiembre. La defensa a capa y espada que mantienen seguidores de Danilo Medina... ...por la inclusión de la modalidad primarias con padrón abierto en el proyecto de ley de partidos... ...tiene un claro propósito a decir de la oposición política... El querer imponerle al país un padrón abierto no es más que dejar ver la intención que se tiene de querer incidir en su partido, que usted tiene derecho a incidir en su partido y querer incidir en los otros. Se valora de inaceptable que la iniciativa debatida por más de 10 años en el Congreso Nacional transite entre incertidumbre por caprichos de oficialistas. Lo que se decide en ese comité político aquí se convierte en ley y por eso vemos la retranca. Es por lo que se advierte que no se aceptará un proyecto de ley de partidos. ...elaborado a la medida de PLDistas. Bajo ningún criterio el PRM votaría por una ley de partido que no sea, que incluya que cada partido pueda elegir a sus candidatos. De lo que no hay dudas es el amplio apoyo que ha logrado la fórmula primarias abiertas y simultáneas... ...entre los miembros del comité político del PLD. A mí me gusta el padrón abierto y simultáneo. Todo militante de partido que vaya a votar un mismo día va a votar por su partido. El propio ministro administrativo José Ramón Peralta se cuenta entre los abanderados de las primarias abiertas. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario mantiene arengas a la implementación de ese método. Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana sostienen, aseguran, que las posiciones encontradas no impedirán la aprobación del proyecto de ley de partidos. Fíjense cómo el PRM, que se proclama un, auto, un partido revolucionario y moderno, está en contra de la revolución y la modernidad. Oigan bien, el PRM es partido revolucionario moderno, y su principal cúpula pasa a los mil años. Cuando usted pone ahí a Doña Milagro, eh, la cúpula completa del PRM, no tienen fórmulas modernas ni revolucionarias que presentar al país. Los partidos de oposición, en todos los procesos importantes, no han presentado ninguna propuesta. Y dicen, no vamos a aceptar lo que nos imponga el PLD. Y al final... Tienen que regirse porque el PLD tiene mayoría absoluta en el Congreso. Por ejemplo, en la Cámara de Cuentas se eligieron las autoridades, el Consejo Nacional de la Magistratura, todo. Entonces, la oposición se está apartando de los procesos, no está haciendo propuestas. Porque si usted no propone eso, ¿qué usted propone? Porque todo el mundo tiene que hacer una contrapropuesta. Decir no estoy de acuerdo por el simple hecho de decir que no estoy de acuerdo no es válido. Entonces, en otro orden, pues vemos una luz en el túnel y se anunció una feria de empleo aquí en la ciudad de La Vega. Vamos a escuchar este anuncio que también criticamos que haya salido en medios nacionales y no en los medios locales. Vamos a ver para este viernes la celebración de una jornada de empleos en la ciudad de La Vega. Sí, para uno, tú sabes, también equilibrar que todas las noticias no son malas. Así que atención a la gente de La Vega. Las vacantes por las cuales podrán optar son representantes de servicio al cliente, también representante de venta y técnico de soporte al cliente. O sea, son vacantes de carreras... ...populares, lo que significa que hay un abanico importante de gente que podría aplicar. Los interesados pueden presentarse de 9 de la mañana a 3 de la tarde... ...en la Oficina Territorial de Empleo de La Vega... ...que está en la calle Padre Adolfo Esquina, Juana Saltitopa, número 2. El edificio es Ramón Gil. Atención a la gente de La Vega. Bueno, así que con esta Feria de Empleo lo despedimos. Vaya hoy a partir de las 9 de la mañana al Ministerio de Trabajo... El Ministerio de Trabajo tiene que venir a los medios locales. Recuérdense que aquí la mayoría de gente lo que ve es los medios locales. Para que eso no pase sin pena y sin gloria. Le damos muchas gracias por la sintonía. Le deseamos que Dios le bendiga, que tenga un buen fin de semana. Y recuérdense que todo se puede en el Señor Jesucristo, quien nos da fortaleza. Buen fin de semana, que Dios lo bendiga.